y retornamos acá para hablar con nosotros acá y por supuesto amigos televidentes háganos el feedback. Estaremos tratando eh, una situación que ya hemos visto en los medios y que es un tema muy sensible, Eso el tema lo de lo la visto, migración, ¿no? sí, yo lo había visto, el tema de la migración haitiana, y es que se ha creado un Somos observatorio chinos. de migración. Escuche bien, un grupo, escucha, Sócrates, un grupo vigilará la trata de personas en la frontera, en la República Domin en la frontera República Dominicana y Haití. Y el país, y el país reconoce esta iniciativa, escuchen bien. reportarlo. La República Dominicana reconoce no, no, esta iniciativa del de de de Observatorio Migratorio Yerjan la Antigua y Sócrates Mercedes Ahí no, no, no, no, estamos riendo, porque entonces, ¿qué van a hacer? O sea, ¿no exacto. van a someter a las cosas la americana. Vamos a tener no, ese pero show ahora es que la República ahora. Dominicana ha reconocido que, que sí, sí, de manera sí, positiva sí, sí. Ajá, pero ¿por qué no ponemos observatorio para que atajen a lo, a lo que van a entrar? Vamos a leer De manera ilegal muy Planteamos alta, va muy, va muy sí. Haití cuenta con un observatorio de migración y tráfico transfronterizo. Una organización dedicada a documentar los casos de trata de personas en la frontera con la República Dominicana, con el objetivo de luchar contra la violación de los derechos de los migrantes. Esta nueva organización ha sido creada por varios activistas que trabajarán en varias ciudades a lo largo de la porosa frontera entre Haití y República Dominicana. Sí. El observatorio sí. pretende observar los hechos, documentar los casos de trata y analizar los datos para evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos relativo a la trata, con vistas con vistas a formular recomendaciones. El canciller dominicano, el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, expresó el viernes que Haití está en todo el derecho de crear los observatorios que ese país entienda necesarios. Aunque dijo que en la República Dominicana se respetan estos derechos. Bueno. bueno. Mira, yo pienso que esto constituye un elemento más de la campaña que durante mucho tiempo ha venido eh, llevando a cabo el pueblo haitiano. De, en una forma de cortés, si se quiere, frente a la República Dominicana. Generalmente cuando han pasado tragedias en Haití, nosotros hemos hablado de cómo la República Dominicana ha sido el, la nación más solidaria con, con lo que sucede en Haití. Nosotros invertimos cerca de un 25% de nuestro presupuesto de salud en atender a la población haitiana. Aquí hay cerca de más de un 20% de camas, que debieran ocupar las jóvenes dominicanas, que ocupan haitianas. Y nosotros hemos estado siempre vinculados con la tragedia de Haití. Sin embargo, Haití siempre se ha dado a la tarea de tratar de crear un clima de imposición con relación a que República Dominicana los reciba y le dé el tratamiento que ellos quieren que la República Dominicana le dé. Pienso que esas declaraciones merecen una toma de posición de cada uno de los candidatos presidenciales y de los partidos que van a atrecer en los próximos comicios, porque esto de lo que te está hablando, de lo que se trata, es básicamente de que sectores haitianos van a comenzar a instrumentar expediente uh, por su cuenta, porque son veedores que no cuentan con la uh, composición de un organismo oficial, para eh, tratar de fuñir a la República Dominicana, para tratar de interponer recursos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a las reales o supuestas violaciones que pueden aparecer en la frontera. Entonces, pienso que el asunto... Pienso que el asunto... ¿Qué fue? Que me, que me suelte el micrófono. Que lo suelte. Me dijeron que suelte el micrófono. No sé por qué sé que se va a mandar. Entonces, yo pienso que el asunto es... Trascendente es importante y pienso que deben tomarse a uh, posición los partidos y los candidatos con relación a esta nueva embestida del país haitiano frente a la República Dominicana. Mira, eh, yo te digo algo, hace tiempo que operan ONG en República Dominicana que promueven y reciben de estas promociones recursos de los países que han debido de darle asistencia a Haití y prefieren invertir en deteriorar las reglas de República Dominicana. No es, no es casual. Al, a ver, llamada, Francis. Buenos días. Buenos días. Ay. Buenos días, Carolina. Bueno, Buen sí. día. No, bueno, eh, y al grupo, ¿no? Ah, y ok. Porque... ¿Cómo está usted? Muy, bien, muy cuyo, bien, Todo muy día, bien, sí. eh, La verdad es que rico. se goza. Yo Mira. estaba en oír la pausa de ustedes. Porque <ríe> ahora Tony Reyes. Es mejor el programa que ustedes hacen con mi teléfono abierto. Que a uno uno llama. Es maravilloso. ¿Cómo así? Estaba chico, abierto pero... el micrófono. Gracias producción. O sea, Tony se estaba, se estaba escuchando bien, lo que estábamos diciendo de fuera de cámara. Anterior, todo totalmente. Yo, pero eh, no hay problema, eh, yo eh, sé que así ustedes dicen. No, verdad. No, no, pero por Dios el ¿es sonido. Eso es así. Yo Gracias sabiendo. Tony. Yo quería, yo pasar, eh, pues. elevar mi voz ante no. ustedes sobre los problemas que no. están pasando en el ayuntamiento. Eso no es, eso no es. El para nadie. Ustedes saben que ahí opera una mafia en ese ayuntamiento que manejan las cosas como si fuera una empresa privada y se reparten entre hijos la propiedad del pueblo. Por eso yo, desde que Ale comenzó, nunca he entrado al ayuntamiento, porque tengo una promesa conmigo, con mis hijos y con la sociedad de no apoyar corrupto. Nunca yo he pisado en ese lugar, fue un solo día. Y la primera reunión que Ale hizo. Dijo, aquí se va a brindar café. Se acabó el bandidaje que hay de brindarnos de todo. Se va a brindar el café y agua de tal marca de tal marca agua rosa y agua maría. Porque nos ayudan en la campaña. Pero aquí no quiero más, más recadernos de porquería. Y ahí mismo en la conversación dijo, trágame un agua peliera. Y yo le dije, y le toqué a un yo digo, mira qué ejemplo. Oye, mi tal así mismo fue. Un individuo que no conoce esa agua, que se la han enseñado a tomar en círculos tal vez de otra naturaleza y ya estaba acomodado. Y me fui de esa reunión y nunca más he vuelto. Entonces después metió el cliché que yo quería los camiones del ayuntamiento. Y ciertamente yo tengo una empresa de camiones pero de cargar leche, no basura. Ay. Y metió ese embullo y lleva casi los cuatro años. Robándose todo eso que hay en el ayuntamiento. Y gracias por su llamada, de gracias después. por su llamada. sacarlo del área. Pero él está acusando de que, que se está robando. Como eh, si no, es que lo expresaron. Me parece así. Hoy eso es una expresión. Acusar a una gente de que está robando así en un programa. Presarse. ¿En el que Nosotros es podemos el, ser corresponsables. No, Reyes. porque está saliendo en otro programa de televisión. No, ya el Tribunal Constitucional se expresó. No con, me diga. No me Esa persona es responsable de lo que Oigan, ya hablando de mi amiga del Tribunal Constitucional. No, ahí. Yo la tengo la sentencia. Yo la tengo la sentencia.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 Fernando Caballá por el, por el la, medio. ¿La, traer, la, la Tráela. ¿Vamos a traerla? Tráela. Aló. Buen Alo. día, buen día, dama. Buenos días. Adelante. Buenos días. A quien va a darle vergüenza a Tony Reyes, que estaba para trabajo a campaña. Entonces, él ha cortado su padre, otra. Se escuchó mal. Se escuchó se mal. mal. Se, se, se, mal, se, se, se corta, entendió, se Ya me Llame de nuevo. Llame de nuevo. Le mandaron un fuego a Tony ahí. Como entre en líneas pude... Llámame de nuevo, por favor, para Voy que bailando. diga lo que usted... Que usted no, no, no, no. no. Eh, miren, el, el concepto es este. Mm. Y, es, y es algo que nosotros debemos dominar como programa. Cuando nosotros le abrimos el micrófono a una persona, nosotros somos corresponsables de lo que esa persona dice. Y nosotros tenemos que tener cuidado con lo que esa persona dice. En nuestro espacio. En el... En lo que tiene que ver con los artículos que fue conocido eh, por el Tribunal Constitucional, uh -huh. donde se eliminó la responsabilidad en que cada que había, eso puede ser objeto de otro programa, donde yo te lo puedo explicar, pero la responsabilidad por la cosa que se dice en este programa, nosotros la compartimos. Estamos porque nosotros bien. somos mm -hmm. los que tenemos la responsabilidad de filtrar lo que se dice aquí. Buenos ¿Tú días. puedes estar de acuerdo o no? Pero eso es la ley. Cuando buenos tú vayas, cuando tú vayas bueno. a un estado... podemos la traer la sentencia y la Aló, la adelante, la buenos, buenos días. Buenos días. Volvamos al tema. Adelante. Vamos al, vamos al Mira, tema yo decía, acá. Sí, yo Francis hablando, era digo, que tenía Francis. la palabra. Ah, ya llamaría. Buenos días. Buen día, mi dama. Sí, buen día. Este, con respeto a lo que Tony dijo, él tiene razón. Ay. Tú sabes por qué, él tiene razón. Porque quería ir ahí al ayuntamiento, a desparcar el ayuntamiento con los camiones que tiene. Y, incluso mandó una persona, y escúcheme. A que se fuera mudando y que le pusiera un cementerio a la casa, ¿eh? para que tuvieran que él se hizo casa de dos plantas. Y la persona le dijo: Vamos, tú vayas a robar y ahora yo también. Óyense. Bueno, sácala la Sácala, el único sácala, hombre, sácala, no sácala, único sácala, sácala. Gracias por su llamada. Gracias por tu llamada, mi sí, llamada. Por, si está Mirá, de, una algo, de una cosa. No, y no, dice, no. es bueno definir y aclarar que pueden hacer su llamada, no, pero exacto. hacer este tipo de acusaciones sí. tan graves Ahí. sin tener que no, no o sea, estar en un tribunal, pues no no es lo más sano ni no, correcto. No, Francis, vamos ella a no continuar. insultó, pero acusar acusaciones, y también nosotros tenemos que. Tanto Tony como la dama regular Y está correcto que, que, que se nos permita controlar un poco lo que se dice de otra persona. Sí, eso sí. Eh, mira, decía yo, Hay otra llamada. tenemos otra otro... llamada a los buenas. Buenos días. Adelante. A los buenas. Ay. Vuelva y llama. Bueno. Entonces, decía yo que estos organismos que han debido de cumplir un rol... Otra para... llamada tenemos a los buenos. A los buenos. Buen día. Adelante. Baja un poquito el volumen de tu televisor, por teléfono, favor, que queremos oírte. Oye, costado, no Miren, a la gente, entiendo, a la gente que marque al, al 3381, mira Israel. Yo me a la gente entiendo, que marque dice? al, al 451-3381 para, ¿Para, para ver nosotros si es el no problema que tenemos en el escuchando, teléfono. De nosotros que tiene problemas. Todavía fue, no ha cumplido un año, creo yo. Después de cuatro años de SEA, se va a cumplir, todavía va a cumplir. Pero que todavía no hay otro caso de confusión en base a lo que con algo porque Ales, Ales, antes de ser candidato, que iba a ser candidato, que quería ser alcalde decía que había función y que denunciaba, denunciaba, denunciaba entonces ahora era alcalde y no, pero es otro pues yo, nada más que de Félix Rodríguez, entonces explíqueme algo sobre eso, por favor, gracias por dejarme hablar en el este programa gracias por su llamada sí, lo lo sí, no, yo no aprecié no no, no lo que muy dijo bien, mira, que eh, dijo? Eh, entonces con el tema central esto? Si es cierto que un país puede hacer su, su laboratorio de investigación para fines de, de... Pero espero que lo hagan con especial empeño en desarrollar lo que es restablecer su sociedad en Haití. No venir o intentar a juzgar a un país que lo que ha sido es solidario como República Dominicana. Si nosotros permitimos que se nos... Tome como chivos expiatorios para producir la debilitación definitiva de nuestras instituciones migratorias. Este país, más vale, o lo cierren o se estaría admitiendo lo que ellos quieren. Tenemos otra llamada, sí. a lo buenas. Mantén la idea ahí, A los buenas. Buenos días. Se escucha. Adelante. Se bien ahora. Adelante, sí. ahora sí. sí, un poquito. Sí. La idea que le... es para el año anterior. No, no escucharon bien el que eh. Tony fue de los por la captura al día de Alecia. Entonces, veo que... Bueno, eran... Golpes. No se oye bien, por favor, saquen se la llamada, bien. saquen la que, llamada. Eh, eh, ya, me se, ya me sé, ya me sé de... entre 381. El celular favor, que está en pantalla, que, el celular que, no que si está es en pantalla. quizás es lo que, que está la lluvia. Quizá, exactamente, con tanta... Pues lluvia, mira, bueno. para concluir. Lo que debe hacer ese observatorio también sí, sí, sí. es observar que en su territorio, el que nace en su territorio, no se le está otorgando el papel de, de, de haber nacido vivo de salud pública de ese país y llevarlo a la oficialía de su país para que le doten de documento. Están mandando a todos sin documentación aquí para producir lo que ellos están firmando en el futuro. Tenemos otra llamada a los Buenas. Adelante. Así no se puede opinar. Adelante. No se puede opinar. ¿En serio, en un comunicado que salió en el día de ayer? Pero el no yo, me caso me publicamente, publicamente, yo no he visto nada. Eh, dijo que todos los empleados que sospechen que estén con una fuerza de pueblo lo van a cancelar. No me ¿Quién me dijo eso? Es eh, un comunicado que salió, no sé pero hay que no. ver si es oficial, a veces no podemos hacernos de este no, tipo no, de cosas. Sí, eso, eso no eso. Bueno, no, sí, eso es lo que siempre lo han cancelado. Mira. No, por pues eso sería. No, pero, señora, pero hay hay, hay que dejarse hay, no, hay no, de hipocresía. No. ¿Qué pretenden? Que, que el claro, PLD deje ahí eh, claro en su fila, sí, gente, claro por ejemplo, que sí. ellos entiendan? Los lo partidos que ganan son los que lamentable, lamentablemente ha sido una cultura de todo el tiempo. Atención, el que quiera empleo, que vaya donde mi lady, que ya está dando empleo. Ya, eso es una cuestión. ¿Cómo? Está dando si, empleo mira, ya. Si usted está, por ejemplo, trabajando ahí y tiene una botella, que lo Que le den traselar. empleo, que le no, den si empleo a todo el partillo. mundo, que le den empleo a toda, a toda la gente de... que está sin empleo, en salud no pública, en ser... educación, que llenen la nómina más de empleados, que la llenen. No debería no, ser. Vayan, vayan, ya tiene empleo. A lo del tema central. gente. Creo que me preocupa el título que han vendido. Cuando dice se creará un observatorio de migración, está correcto. Ellos están en su derecho y de alguna forma. Eh, pues así lo asumió el país en representación eh, de Miguel Vargas Maldonado y el Ministerio de Relaciones... Miguel Superiores. Vargas Maldonado representa el país. No, pero es, representa ese ministerio que es que tiene que ver con todos estos temas. A donde voy es al título, o a lo que está luego de, que dice que este observatorio de migración vigilará la trata de personas en la frontera. Vamos a limitarnos a esta parte. Tratará, pues eso, Carolina, vigilará el trato de personas... Pretenden crear en la, o sea, las hay bases trata... para un juicio... Exacto. internacional en contra de la República o sea, Dominicana pero que alguien nos en diga Francis eh, en, en qué digo, punto soy? está cómo se encuentra Haití, la República Dominicana con el tema de trata de personas Haití, específicamente haitianos Hay Haití no tiene, no tiene capacidad para vigilarse ni ellos mismos y la pero principal la, trata de personas está pasando en el mismo Haití, en Haití. es pero, un maldito la verdad, negocio la verdad, que tiene hay como comercio lo de aquí. con los haitianos la trata de personas se, se entiende que es la negociación que se da con los seres humanos ¿se está dando esto en la República Dominicana, es que que tenemos Carolina, casos, informaciones, noticias, la de opera pues yo estoy unas condiciones para República Dominicana en el Caribe, de crear un sistema de refugiados y ustedes busquen qué significa eso, para y cómo debe y qué debe darse para establecer lugares en el hemisferio donde haya refugiados. Tú buscas. Pero eso no tiene que ver con este tema, Fran. Claro que sí. No lo que, que, que, que pasa es que, que la ARNU está, la está, está procurando crear el sistema de refugiados. Y esto viene paralelo. Esto viene paralelo para producir. Es que Haití no tiene ninguna condición para ser es que un Haití país que lo está haciendo. No es no Haití. Días. Pero Haití no se reúne condiciones para... Pero que no lo es Haití. Estos son organismos que están pagados. Tenemos otra llamada a los buenas. Es que ustedes creen que es Haití. Haití no es el que lo está haciendo. Buenos días. Adelante, buenos días. Joder. Sí, buenos días. Estás eh, esperando que nos callemos. Pero, pero ¿eh? No loco, sí. Adelante, ¿sí? adelante. Aló, buenos días. Creo que no está escuchando. Buenos días. Sí, Francis. Sí. Ajá. Eh, eh, yo soy estudiante venezolana. <risa> ah, okay. Soy dominicana. Ya. Trabajé en una casa de un hijo de un señor que se llama Luis Venezuela. Mejía, un doctor sí, en, en leyes. Que le ayudó al señor Vincho Catillo a relatar, no sé cómo se le llaman, los estatutos de Haitianos. ¿Los estatutos? Eh, de los haitianos que aquí había que tener, eso hace muchos años. Ya. Hace... Entonces me decían, esa guerra se va a dar. Cuando así que el doctor mano, decía eso ese, ese es un señor que trabaja en la universidad ya, yo no sé si se habrá muerto Luis Mejía es cuando Balaguer lo exportaron de aquí para allá él era sobrino de la esposa de doña Lucía Grullón. ok, ya Ajá. y él le ayudó al señor Pincho Catillo le llama ah, porque él era abogado también Estoy entendiendo sí él es catedrático, sí. no sé si se habrá muerto Pero ya. que usted no quiere decir, mi no, gracias, gracias por su llamada, muy Ella, ella gracias, espérate, gracias, gracias, lo que pasa gracias, es que gracias, ella nos estaba indicando que llamada. el doctor, con el abogado, ayudó a, a crear los estatutos de junto a Vincho Castillo. Me imagino que si es en los años 80, era de la fundación del partido. Well. Entonces, ok, viniendo acá Mi pregunta y la preocupación es ¿Hay trata de personas o trata de haitianos En la República Dominicana Compran los dominicanos o hacen negociación Con este crimen que es un delito internacional Y que por supuesto es algo eh, vil Cuando se da o cuando sucede Pero está pasando esto en nuestro no, país pero, Oye, oye, oye lo que sucede eh, Si se va a formar Lo que se forme Del otro lado de la frontera y se está llevando a cabo un asunto de trata de personas. Uh -huh. Para que tú puedas ir a apoderar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tú tienes que hacerlo por algo que tú le puedas imputar al Estado. Si sí. el asunto se da entre particulares, no pasa nada. Ver, y yo no creo que, que en los momentos actuales el Estado esté interesado en comprar haitianos para, para nada, sobre claro. todo porque los haitianos por las situaciones económicas en las que ellos viven salen corriendo para acá, claro. o sea, eso sería una estupidez una mayúscula de que, que tú tengas que, que ella comprar y tía no, pero para acá, cuando ellos salen... Eso huyentes, no es... Si le dejaran claro. eso abierto, tuviéramos lleno de, de, de... Eso es lo que veo, o sea, que no le veo... Es eh, no, niños y, y damas, niños ángeles, y damas, que, o sea, no, hombre, déjate, es que no, oh, eso, la trama, es la trama, debe de haber bueno. algo más detrás, tal vez como planteaba Francia, en la todo trama el caso. o sea... El, Habrá un observatorio en la frontera República Dominicana con Haití para investigar, documentar todo lo que está pasando en nuestra frontera con la trata de haití Hay que esperar que, se dé, que la información fluya un poco más, yo pienso y pienso que esas declaraciones que dio el canciller fueron unas declaraciones políticas. Ellos tienen derecho, quizás porque no entendió de qué se trata, pero Haití está en una situación actualmente en la que lo que se está jugando es a la renuncia de su presidente. Haití está en una situación donde se está hablando de un Estado fallido, Haití está en una situación donde lo que se habla es de narcotráfico, Haití está una situación donde cada día o cada semana salen a la calle grupos pidiendo la renuncia de su presidente y está en una situación de gobernabilidad, de por se fue la minustad y se está pidiendo que vuelva otra vez un proceso de paz. Entonces, hay tres condiciones, yo creo, de emprender nada de eso. es noticia que alguien le dio esa prioridad y nosotros lo estamos tratando aquí hoy, pero que yo no lo he visto en, en, en la parte que estudié durante el fin de semana. No había nadie, así no sé. Sí, sí, es. sí, sí. sí, no sí por ejemplo, los por diarios nacionales todos Mañana estaban hablando Mañana lo que viene son, Mira, hoy son jueves, el jueves, mar, los jueves, ataques. Si el diario de no, porque esa información si es el viernes, jueves, de hoy. Jueves, jueves, viernes. Jueves, viernes, sí. Por ejemplo, incluso fue Esta información de editoriales. Es un preámbulo de los ataques que van a venir en contra de la República Dominicana. Ahora bien, han de saber esas eh, ONGs y esos países irresponsables, como son Canadá, Inglaterra y Estados Unidos y Francia, irresponsables con relación a Haití, han de saber que nosotros aquí tenemos 60 asientos de estudiantes dominicanos, eh, eh, haitianos, que corresponden a más de 4 mil millones de pesos y tenemos más de 12 mil camas que corresponden a más de 7 mil millones de pesos. Un país pobre tiene una alta cuota de cooperación con el país vecino que es Haití y ellos como países poderosos se hacen de, de la vista ciega entonces usan los tribunales internacionales para atacarnos a nosotros que somos los que le estamos tendiendo la mano a ellos claro, tener pendiente que eso no se corresponde con la actitud de el pueblo haitiano sino con la actitud de un grupo porque claro, en todos los países no como aquí siempre hay un grupo que mm -hmm. es el que Está buscando cómo pecar en Río Revuelto, cómo sacar beneficio de alguna situación. Y algunos lo hacen porque creen que están haciendo una claro. buena labor, defendiendo claro. los, los, los intereses de su pueblo. En parte. este caso, aquí, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo la, está... La Fuerza Nacional Progresista. Sí, que siempre pescaba. en Exacto, y allá puede haber un grupo equivalente. Sí, que con eso. Sí. eso. Eso pasa. Eso bueno. no tiene nada que ver. Ahí siempre está. con actitud seria y responsable. Sí, así es. <risa> Nosotros Francis. somos responsables de lo yeah. que hemos planificado y lo que hemos dicho más de 30 años. Lo que pasa es que todavía no se ha cumplido. Pero, sí, sí. Lo sí, de la que están por... la, no la gente pidiendo. tiene más tiempo esperando Mira, a Cristo y no parece, pasa nada. Pero parece. tienen bastante tiempo esperando. <risa> me parece que como así dice eh, esto no tuvo gran asidero a nivel nacional. Sí se vio la información porque yo la vi. En sí, todo. claro, <risa> pero claro. Pero incluso fue objeto también, de editorial. Pero no, se cae. Digo, eh, pero se si cae. No porque es que semana. no tiene un fundamento. O sea, escuchar que hay trata de personas que van a hacer un observatorio. Si hubieran puesto tal vez otro enfoque a ese observatorio que se va a crear. Por ejemplo, a las regulación a que reciban ayudas humanitarias, tal a vez, pero por el comercio haitianos. de personas haitianas en la frontera de la República Dominicana, con... exacto. Ahí estoy de acuerdo que con me en, qué cabeza, cabeza. Que en vez de poner un observatorio de migración en la frontera, que pongan observatorio que identifique a las personas, los haitianos allá en Haití, ya. que no tienen eh, eh, documentación, que, que no tienen la información. Nosotros nacimiento. estamos en esa parte. Sin denigrar y que se Sin denigrar y que se y sin que se escuche mal. ¿Quién compraría a un haitiano? Porque es que ellos vienen gratis. Claro. claro no, no, claro. Que, no quiero que se vea mal, pero que la realidad ¿Qué es la forma. No, pues, quizá. Es la... ellos gra... No, ellos vienen. Y ¿Proporido? aquí, aquí se sí, claro. aquí convivimos con ellos. Ni dao, no, vamos a... ni, ni, vamos a WhatsApp, amigos televidentes. No, ni ni regalar. Se... Mira cómo tú Vamos va a WhatsApp. A WhatsApp. Vamos, aquí, acá, vamos a ver. Israel está en conversación. Ahí pagan peaje Dios para mío. estar aquí. Porque no, sí, verdad. eso es. Ahí viene. A y una, una claro. Buena, pero no y yo no he escuchado que haya de que secuestrado aquí. Dani Díaz. No. No, sí, Dani Díaz. Ay, Dios mío. Buenos días, bendiciones gracias. para todos. Esa música. Da un poquitín, por favor. Para un poquitín aquí los monitores. La, Buenos la días, bendiciones para todos. Qué bellos se ven esos caballeros. En sacados y con corbata, en especial Jay Ay, Yang que casi no usa. Sí, él lo viene, que yo pongo un t-shirt. Francisco de la Urbanización Álvarez. Para no parecerme como. Eh, dice que sí, que está de acuerdo que, que se utilice una aplicación para ver los resultados. No, no, es, es que hay, hay una confusión. No es ver los resultados, es transmitir en, la, en los transmitir. colegios Transmitir. Ya. Continuamos, José Tavares dice. ¿Por qué no invitan a Alex al programa? Alex es el mejor alcalde que ha pasado... Porque dijo su, su asesor que él no va a venir a este programa porque él es el señor omnipotente que no está... O sea, este programa No, no, está no a la su entrevista. Altura. No, no, él no es... No, María no, Ensánchez Weber. Solamente le pongo los mensajes y qué le pasa. María. Ibelice Pantaleón dice, buenos días, feliz inicio de semana, Ay, gracias. Dios Ant mío. Antonio Reyes. Y vamos a ver qué dice. ¿Qué es esto? Son corruptos qué? hasta para pagar la trampa. ¿A quién se llamó? Que no puede oír ni que se refirió. Pero vivo y tengo la misma propiedad desde hace 38 años. Y tengo 33 años en mi trabajo, pago impuestos y nunca he cobrado sueldo en el ayuntamiento. Ah, pero reyes. Aparte de que mi única cosa con Alex es ayudarle cuando me necesitó. Ay. Él sabe por qué no se atrevió a reelegirse. Ay. Y a esa bocinita de patio que llamó que se identifique para que sea responsable. Ay. Yo no hablo con careta. Ay, Dice Tony Reyes. Que no ven, esa es esa, eh, a, a lo que nos conduce Ay, eh, a abrir la bocina para que personas vengan a expresar sus resentimientos Bueno, pero cuando la gente. A, a determinar... No, pero que eso le pero tumba el nivel al programa. En principio, usted se acuerda cuando la gente me llamaba en, en, en principio, cuando la gente nivel me programa, te, Nunca hicieron eso política. Nunca hicieron defensa de. Eh, Fenómeno, eh, pues, pues ahora seguía, mira, mira, qué quédense bueno. ahí. Ahora, ahora están sintiendo oh, sigue, la presión. Ya, sigue, no, ya, no, ya, no, pero déjalo ahí. Quiero este link. Este link. Link. Deja Exacto. que la gente diga lo que quiera. Ya, bro, este comparto, link. Es, eh, coño, the, tiene allá bueno, eso es lo mira, que tú piensas. Oh, lo veis. Mira, va, va, va, ya vamos aquí, no, vamos aquí, no, mira, ya, ya. Mira, mira eh, no es este el link que nos manda Tony, en lo mismo que escribe Ay. de jóvenes que participaron en caravana de Gonzalo, protestaron en Asua porque no les pagaron. Ya, eso no tiene.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 Ahí, ahí todos nota, los periódicos nacionales. Se nota que ninguno de ustedes, mira cómo se, mira cómo se no ríe Es algo que va la pausa. No falta ay, más. El ay, No falta más. Ay, no falta ay, no, falta pero espérate. Más pero espera, caravana, de... pero pero la... Mira, nadie va a Mira, nada. Vamos a Vamos a Vamos a a Parece ay, yo, yo, hay que hay gente eh, que, rampa, que se, se, se le dan da? ¿no? si, no no para repartir a cada lado. se sienten, se sienten, sí, como ahí. Vamos a guardar, vamos a guardar. Nos repartieron los ¿verdad? cuatro. Donde no, no se dio... Parece que nos repartieron bien. Vamos con el próximo. Se me ha, ay, qué lindo, se me ha extraviado esta perra, responsable, responde al eh. nombre de Mía ay. en, ah, los, a, en Mía, la urbanización Abreu. En Mía es una justin una justi siberiana. Sí, sí. Ay, hombre, yo, tengo, yo tengo el varón, si quieren... Miren encatarla. los teléfonos. <risa> miren teléfono. que se sabió, eh, Vamos, la pero se sabió, por eh. Dios, dice Amado, miren el teléfono ahí en pantalla. Si alguien vio la perra que responde al nombre de Mía... Ah, no. Comuníquese con el doctor Polanco, que es muy triste cuando se pierde el perrito. Sí, Inés es. Agustina, Inés Agustina, yo llegué a ver al doctor. Arriba, ahí. Inés Agustina. Agustina. Inés Agustina, Agustina. Eso, Dios mío. Buenos días para todos, Eso bendiciones. Colorado. Mi opinión es un negocio millonario, la trata de haitianos en, nuestra, en nuestro país. Far faltan ocho días para el lechón sí, y majar sí, el lechón. Inés, gracias. <risas> gracias Uri gracias. desde cenoví dice, vamos a ver. Uri's? Dale a Uri arriba ahí. Uri, Uri, Uri. Parece dice buen día. Quisiera que no interrumpieran bueno, ahí. Eh, a los compañeros cuando están opinando. No se conviertan en el show del mediodía. Marisol Monegro dice buen día. Estoy de acuerdo con arriba, Sócrates. Arriba. No dejen que les cualquiera dicen el espacio. Televisivo. Ah, sí, pero cuando usted llamaba a insultar, eh, ya, eh, a usted se había que dejarla. Cuando usted ya grima. llamaba a insultar, eh, a usted se había que dejarla. Grima. Qué chulos son ustedes. mire ah, donde eh. no hubo que pagar eh, a Qué los chulo. jóvenes, ni pagar guaguita ni canasta, fue ayer ahí pero en la, la proclamación los cuartos, de los candidatos de, de Alianza cuartos, País. A la, a la, a la, a la vamos a la tío. panza. Tío. Pero tú sabes que hay gente que le dan cuatro aquí para que lo repartan para Vamos a ver cuántos votos va a sacar el ese país. Vamos a, a... ver...